Buena cabros, soy acá y voy a presentarle un tutorial de cómo volver a tener Windows Media Center en su escritorio una vez más en Windows 7 ya que esto esto no va a funcionar para Windows 8, 8.1 y Windows 10 ¿Por qué? Porque Windows Media Center desapareció después de Windows 8 eso es lo que les tengo que decir y en windows 7 el icono desapareció así que ya no existe el icono pero se puede recuperar fácilmente con este sencillo tutorial que no necesitas instalar nada no necesitas instalar ningún complemento, etcétera, etcétera. lo que tenemos que hacer en primera ya que tenemos aquí la ventana abierta es cerrarla porque obviamente yo ya la tenía abierta para mostrarles lo que tenemos que hacer es ir a equipo al disco duro, obviamente el disco local C Windows, carpeta Windows Y meternos a donde dice eHome Aquí mismo, eHome Doble clic Y encontramos inmediatamente varias carpetas Y un par de archivos tipo DLL y EXEs. El archivo que no importa acá es EHShell Que aparece aquí, eh, obviamente en la barrita esta acá La parte casi media Tenemos dos archivos EHShell.exe y EHShell.exe.config El archivo que no importa es EHShell Lo que tengo que hacer es clic derecho Enviar a escritorio Después de haberlo hecho tendremos ya el obviamente nuestro acceso directo acá, eh shell.exe-acceso-directo Lo renombramos como Windows Media Center o como que ustedes quieran ponerle, no sé, reproductor de medios etc. Yo lo voy a borrar porque ya tengo un acceso directo ya creado Y obviamente después de haberlo creado tenemos que arrancarlo demora un poco en arrancar según el computador que tengas y como vemos aquí ya me inició el programa funciona el todo solo que lo tengo en modo ventana porque en modo, en modo pantalla completa el capturador no logra no logra grabarlo gra, graba una pantalla negra pero aquí como vemos funciona correctamente a mí va un poco lento por el computador que tengo pero como ven funciona bien tenemos las opciones típicas del programa las opciones de apagar las configuraciones la televisión grabada, las películas, la música que podemos escuchar, las imágenes o videos, la biblioteca de extras, etc. Pero como vemos aquí ya funciona Windows, podríamos probarlo, pero tengo muy, muchas canciones con copyright. Voy a ver si puedo encontrar alguna con sin copyright, aunque me demoró un poquís. Porque tengo muchísima música el reproductor no carga. Demoró un poco, tengo mucha música. Ah, para pues no dejarlo tan solitario Ahora mismo estoy grabando en la universidad porque quería hacerlo en mi casa, pero... Justo pensé el video ahora, así que... Vale, aquí como vemos ya cargo mi lista, tengo muchas canciones, tengo... Demasiadas canciones Voy a ponerle... Eh, algunas sin copyright sin... Esta creo que no tiene, pues es Vapor wave, es música Aquí como vemos nos aparece esta lista que dice detalles de la canción Aparece editar, grabar, adquirir, eliminar o clasificarla según lo que queramos Obviamente, ¿Cuántas estrellas? ¿1 5? 5 5 Puse 5, ¿Por qué no me pone 5? Ya que importa No me la puso Está cargando esta cosa ¿eh? Ya, no importa Ahí como vemos nos puso 2 estrellas Fuck you ¿Por qué 2 estrellas? Esta canción es muy buena Bueno, no sé si pueden escuchar bien, pero la canción está reproduciéndose Pero aquí como vemos la canción funciona bien Se puede escuchar, se puede cambiar, se puede parar, se puede hacer de todo Hasta subir el volumen desde el mismo programa Pero bueno, eso ha sido el tutorial de Windows Media Center Espero que este tutorial les haya ayudado Si quieren recuperar este reproductor Muy bueno, porque funciona bien Inclusive como un centro de entretenimiento Si es que tienes, en vez de usar el código Un programa beta O el me, o cualquier otro programa ¿sí? No quieres usar el Apple TV No quieres tener Smart TV Pues tienes Windows Media Center Úsalo porque es muy bueno Bueno, ese ha sido todo el tutorial que quería mostrarles Como vemos, estoy grabando con OBS Studio Porque no tengo otro programa No tengo programa de grabación Tengo el OBS Studio, que lo uso también para... Para transmitir y todo, pero bueno, eso ha sido el tutorial. Soy Rack Chile, nos vemos, bye.